Típico, te acabas de comprar unos audífonos y quieres saber qué tan buena calidad de audio tienen. Bueno, hoy te traigo un tip que es muy sencillo. Solo reproduce la canción Bohemian Rhapsody del grupo Queen a un volumen considerado. Esta canción tiene la gama completa de altos y bajos musicales y te permitirá escuchar todos los instrumentos y las voces en su mayor expresión. Recuerda que para conocer más datos interesantes tienes que suscribirte a mi canal cabón Red y darle click en la campanita para que YouTube te diga cuando he subido un nuevo video. Por cierto también puedes seguirme en mi Instagram arroba cabón Red ahí estaré subiendo algunos stories algo loquillos.